Bueno, pues, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de, una vez más, dirigirnos ante ustedes. Así es. Somos amigos. Mi nombre es Elida. Y Rafael Cavazos. Así es. Bueno, a pesar de que ya teníamos algunos días que no estábamos ante sí, no la cámara. así, eh, juntitos los dos. Sí, bueno, en la cámara. <risa> en la cámara, en la cámara, pero siempre hemos estado juntos. Claro que sí. Eh, ya rato que no, pero sí queremos darles, saludo, queremos darles un saludo queremos darles un saludo muy cordial vamos a iniciar una nueva serie de pues de temas de temas que, que vamos a estar eh, es. teniendo para para con ustedes y ahorita en nuestros días eh, ¿qué, qué es lo que está pasando pues, eh, está viendo un montón está viendo un sí. montón de, de situaciones eh, difíciles, críticas, un montón de situaciones por las que está pasando la humanidad. La humanidad, así es. Que no quisiéramos que pasara nada malo. No. <risa> pero desafortunadamente. Son profecías y, que ya están escritas y, y así está pasando, ya, a, así como es. Como está escrito. Así es. Entonces, miren, ha habido desde eh, eclipsos solares guerras, de pasar hambres, algunos, sí. desastres eh, por lluvias, por, eh, por todo el mundo. grandes agu aguaceros, por todo el mundo, terremotos, eh, acaba de ver en Italia, pues gracias a unas figuras chiquitas, ¿verdad? Así es. Eh, total, alrededor del mundo uh -huh. están sucediendo un sinnúmero de detalles y de cosas de, eh, que no quisiéramos que pasara así es pero hoy pues, ya sabemos que, que esas cosas vienen a contestar bien, la bien el escrito está ahí y, y, y, y así está pasando este el señor dice en su palabra verdad que todas estas cosas este irían a estar repasando. dice eh, mi, mi palabra se cumplirá así es y se está cumpliendo entonces este pero glorificado sea el nombre del señor porque él vino precisamente para para libertarnos, ¿verdad?, para ayudarnos. Este, Jesús anunció en, en Lucas 4.18 ¿verdad?, que el Espíritu Santo del Señor lo había ungido, uh -huh. ¿verdad?, para predicar el Evangelio, las buenas noticias a uh -huh. los pobres. ¿Y que eran, eran buenas noticias? Pues eran las buenas nuevas de la liberación total, en, en las buenas noticias de que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus decretos en Cristo Jesús. Entonces... Eh, bueno, ahorita pues, hay sí, un símbolo, pues, es un helicóptero que da por ejemplo, la Biblia. Así es. Eh, okay. Entonces, eh, esa este es, es, es la, la misión de, de nosotros, de predicar el Evangelio. Uh -huh. y, y sobre todo, cuando ya sabemos que, que el fin, los fines de este siglo, o sea, se acerca, se acerca cuando el Señor dice, cuando veas este, todas estas cosas, ¿verdad? Este, terremotos, hambres, eh, eh, eh, todo esto que se ha estado viniendo, este, pues eh, tienes que estar alerta, alerta, alerta, uh -huh. porque mi venida está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Uh -huh. Preparados espiritualmente y, y haciendo. Tesoros en el cielo, no así, así en la tierra, ¿verdad? Entonces, este, eh, a, así es, entonces, eh, pues damos gracias a Dios por, por todo lo que Él nos ha permitido hacer y seguir haciendo en su nombre, en, el, en su nombre. Así es, entonces, pues, eh, este momento que, que estamos aquí, para nosotros es un mediodía, eh, algo tú lo vas a estar viendo en la noche, en la madrugada, eh, al atardecer, no sé exactamente, para nosotros es del mediodía. Exacto. Y pues estamos contentos, estamos felices de volver a, a hacer un nuevo video, el cual pues que queremos ser de ayuda y queremos ser de revisión. Eh, sí, eh, en, entonces, el, el punto es que hace rato yo estaba contestando unos, unos correos. Eh, tenía unos días que no contestaba ninguno. Hemos Ajá. estado orando por todos los correos. Todos. Sí. yo me agarro de la tableta o del teléfono. Y, se y está orando por la necesidad y estoy de las personas, sí. Y refrescando todas las personas que, que nos están escribiendo constantemente. Pero hubo unos que me llamaron la atención y, y a los que me llaman la atención les contesto. No a todos, porque son muchos. Es difícil, pero... Porque, porque no lo hago de una manera automática, en lo muchas hago oraciones. manualmente, sí, uno sí. por uno. Entonces, eh, no es, si tú me escribes eh, y no te contesto, es porque ya estamos hablando por ti. Sí, amén, así es. Nada más, en algunos casos sí lo hacemos cuando lo creamos específico, lo, lo creamos necesario. Eh, me llamó fuertemente la atención una, una personita que nos escribió y me dice uh -huh. que tiene un tiempo de no tener trabajo. Uh -huh anda buscando y no lo encuentra. Es uh -huh. como que ha hecho algunos trabajitos, ¿verdad? Pero no no encuentra todavía lo que está esperando y, y deseando para tener, pues, un sustento eh, correcto, ¿no? Sí, claro. Pero la esposa se le está sintiendo como que se le está amarrando un la vida. Uh -huh. Y es normal y es natural en cierta forma por las situaciones que se presentan en la vida así es Y la mente cambia el corazón cambia la actitud cambia cuando las cosas se presentan de una manera contraria al camino que nos quisiéramos ir desarrollando o caminando o transitando ¿no? sí. entonces ¿pero qué, qué es lo que tenemos por por hacer por así uh -huh, decirlo uh -huh. confiar Piano, confiar. Final. Hay un pasaje de, eh, que nos dice ahí en, en Juan 10.10 nos 10, sí. dice muy claro el señor uh -huh. que el ladrón solamente ha venido a hurtar a matar, matar y a destruir. destruir a él no le interesa que los matrimonios estemos unidos no, no, no él claro, los quiere no. destrozar, él los quiere destruir Así y él es. tiene mil formas no, mil y una formas para, para hacerlo Así es. para destruir pero el señor Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Amén. Correcto, así es. Y hay otro es. pasaje precioso que vamos a mencionar ahorita, el de uh -huh. Filipenses. Uh -huh. Filipenses 4.19. Uh -huh. eh, que dice que, es. que, que quien lo da conforme uh -huh. a qué? A su riqueza. A sus riquezas en gloria. En gloria. En se te... Entonces, eh, es lo más importante, mi amada, es lo más importante, mi amado, que con las riquezas del Señor, nosotros vamos a salir adelante. Y todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Entre cuatro Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, deja que Jesucristo que fortalezca tu vida. Amén, así es. Deja que el Señor fortalezca de tal forma, de tal manera tu vida, que Él sea quien te dé la salida a todos y cada uno de tus problemas. A, cada, a todos y cada uno de tus necesidades. Así es. Entonces, ¿qué te parece si oramos un momento? Pero tómate de la mano del Señor. Como si así, amén, como yo voy a tomar la mano de, de, de mi esposa. Sí, amén. Así. Tómate de la mano del Señor. Aleluya. Obviamente que no sé físicamente, pero espiritualmente. Espiritualmente. Con tu corazón, con tu fe. Porque dice escritura, que todo lo que pidieron en oración creyendo, Recibe. lo vamos a recibir, amén. todo, y todo es todo, todo es todo, amén, pero tienes que creer, tienes que creerlo, entonces solamente te pido, cree por favor, cree, porque para el que amén. cree todo es, posible. todo es posible, yo voy a invitar a mi esposa que haga una pequeña oración, luego yo termino haciendo otra, amén. Adelante. Padre, le alabamos y le glorificamos, Señor, en este momento, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias, Señor, eh, por la vida, por la salud que nos ha dado. Gracias por su protección, Padre, en, en sus hijos, Señor, y en todo aquel, Señor, que cree en usted y le obedece, Padre Santo. En este momento, Señor, nos allegamos ante el trono de su gracia, Señor. Para el oportuno socorro, Señor, mire, Señor, las necesidades, usted, usted las está viendo, usted sabe todas las cosas, Padre, y en, en el precioso nombre de su Hijo Amado, Cristo Jesús, estamos intercediendo, Padre, por todas estas personitas, Señor, que han estado escribiendo, Señor, eh, pidiendo, Señor, que les ayudemos a interceder por sus problemas, por sus necesidades, Padre. Y en sus preciosas manos los ponemos, Padre. Usted ya sabe, eh, Padre, esas personas quienes son. Desde el momento que están escribiendo, Señor, Así y es, poniendo es. su nombre y poniendo su necesidad, Padre, usted ya sabe quiénes son, Padre Santo. Ellos, en señor. sus preciosas manos los ponemos, Señor, y conceda, Padre, las peticiones de su corazón, Padre mío. Pero sobre todas las cosas, Señor, que le busquen. Que le busquen de corazón, Señor, que haya un arrepentimiento genuino y sincero delante Amén. de usted, Padre. Que crean que usted vive, que usted existe, que usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no ha menguado, Señor. Usted es el mismo, Padre, y no hay nada imposible para usted. Padre, en este momento, en sus preciosas manos, ponemos todos esos eh, correos, esas personitas que han escrito, Señor, poniendo su necesidad y, Padre, le declaramos, Señor, la libertad, declaramos, Señor, la bendición en sus vidas, en el poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Puedo hacer una oración? Amén. Yo también. Me acuerdo ahorita de uno de los mensajes que recibimos, o de los recados o peticiones, un joven, uh -huh. está teniendo problemas de, de, de su oído, y los médicos no, no, no pueden hacer nada. Eh, Tiene como un zumbido uh -huh. permanente las 24 horas, uh -huh. y está cayendo en una depresión. Okay. ¿Y cuánta gente cae en depresión? en depresión? Por las diferentes razones. Mira, Así péscate es. en la mano del señor. Ay, Solamente cree. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu necesidad, sea financiera, moral, espiritual. Eh, péscate al Señor. Y oramos. Padre, le adoramos, le bendecimos. A honramos Señor. y glorificamos sí, su tu nombre. Y le damos Señor. gracias Señor. Está porque bien. podemos creer, podemos confiar, Señor, plenamente, de que se tiene control de todas las cosas de la vida. Sí. Bendiga pues, Señor, a quien escuche y vea sí, este material, sí, este video. Y Padre, Padre Santo, señor. permítale recibir la victoria y la bendición. Sí, Prosperele, Supérele, Señor. El Padre Santo, en el de Sánale, Señor. Y bendiga su vida, bendiga sus matrimonios, bendiga su familia, bendiga todo lo que tenga que ser bendecido de parte suya, Señor. Sí. Y Padre Santo, solamente que le busquen. Sí, Señor. Búscale. Recibele en tu corazón. Dile, Señor Jesús, sí, si nunca lo has recibido, dile, Señor Jesús, sí, sí. ven a mi vida. Así sea. Y cámbiame, transfórmame, porque yo te recibo sí, mi como mi Señor y como sí, mi Salvador señor. ahora, en este momento, sí, para la gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Los pues dejamos con esto. Así es. Y, y enseguida vamos a continuar. Eh, quiero mostrar esta florecita. Las bellezas, las bellezas del, del señor. señor. Dice eh, el Señor ahí en su palabra que ni aún Salomón se vistió como una de ellas. Así es. El Señor es maravilloso en la naturaleza y en todo Así lo que es. Él nos da. Amén. Entonces nos despedimos y le decimos... Dios me les bendiga, Dios me les cuide y Dios me les guarde y permitan, permitan que el Señor bendiga su, bendiga vida. su vida. Les amamos en el amor del Señor, reciban un, un caluroso abrazo, nuestro cariño, nuestro amor, bendiciones para todos. Bendiciones.